Buongiorno amigos de fisi más. Como pueden guardar, he portado con estas bandas elásticas. El giorno de hoy voy a hacer cuatro ejercicios para tonificar el a Aquí no le piace un bicipiti así, al menos tónico, ni, ni tropo grosso, ni tropo piccolo, que al menos cuando. Cuando nos metíamos la maleta, la gente se espaventa. Eh, con lo listo, haciendo palestra. Oh, molto bene. Quella es nuestra idea. Tonificar hoy nuestro bicipiti. Si tú lo voy más grande, eso debe prender un poquito más de peso para hipertrofiar. Pero el día de hoy será una tonificación. Voy a hacer cuatro ejercicios. Vamos a elaborar vamos a el bicipiti por diferentes ángulos. Y así nuestro músculo va a rimaner... Perfecto, perfecto, atlético. Un bicipite fitness, fitness, fitness. Da Pablo. Ok, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia. Vamos a hacer un poquito de, de, de, de movilidad en nuestros en nuestro brazos. Voy a hacer este circuito. ¿Por qué me piace a mí elabora, eh, laborar en circuito? Porque en circuito no perdo tiempo. Vado al sodo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y así súbito me voy a mantener en forma. Yo me aleno tres voltios a semana a mí me ha dado grandes resultados cierto modifico que las repeticiones, las repeticiones, el peso la resistencia y e logro mis objetivos a largo y a corto plazo lo importante es debe ser tú constante la constancia vince vince y la disciplina ok perfecto perfecto eh, porque cada color a una resistencia aunque cueste con la manigueta pero el giorno de hoy o sea, solamente cueste. cueste vamos a iniciar con eh, voy a iniciar con cueste, voy a hacer tres ejercicios por ogni eh, voy a hacer tres ejercicios por ogni músculo eh, eh, Tres ejercicios por... Un, sí, sí, a hacer, tres repeticiones por un ejercicio. Te excusa. Tres repeticiones por un ejercicio. Entonces, ahora, inicio con la... Con cueste colores, con cueste verde turquesa. dopo poi con la... Con la yala. Y, por último, con la piu potente, que es la arancione. Donde el movimiento se, se reduce, se reduce. Porque la resistencia es de piu. Es normal. Ok. Voy a meter mi, mi time Vamos a hacer 30 segundos. 30 segundos de esfuerzo. De, de con 15 segundos de recupero, ok vamos a iniciar con nuestro primo prepárate 3, 2, 1, vía Four, three. Nuestro primo, nuestro primo, véatelo, ok vamos a iniciar, no no ok vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestro primo vamos a, vamos a meter la, la, la banda elástica la banda elástica soto soto soto para iniciar, prepárate 3, 2, 1, vía 4, 3, 2, 1, Piego ginocchio, piego ginocchio, saco el pecho y qua, lentamente, lentamente, va, ta, ta ta ta ta, como, como la hora del bicipiti, va, continua, vado continua, continua. concéntrate, vado sale veloce giu, echende lentamente. ok, perfecto. Vamos a cambiar un poquito la Vamos a aumentar la resistencia. La resistencia. Cosí fue el bichipiti, rimenerá posto, siempre duro. Duro y tónico. Madre de Dios, esto es durísimo. Cuando se esquerza <risa>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 o ni uno labora sus condiciones. Ok, madre lo cuál. Al menos cuál? Laboro menos igual. Hago el ejercicio. Madre de dios. Lentamente. Salgo veloce. Lento. Ah. Ok, perfecto. ahora vamos a cambiarle la angulaciones. Lo prendo desde de, soto, por supuesto. Tra, bicepsípiti, bicipiti Y lo prendo más soto, que más resistencia, vado yo, completo. Vamos a hacer el movimiento completo, guarda Mira el bicipiti mío como labora, fino en fondo, fino en fondo. Estamos laborando el bicipiti por todos los ángulos. Tra, tra, tra, tra, tra, veloce, lento, veloce, lento, veloce, lento, usan que la fuerza del abdomen, flexiona ligeramente, el... ok, ok, ok, ok, ok, andiamo con la nera, la nera, la nera intermedia, dopo la yala y por último la aranchone, con la aranchone hoy no la, la hacemos el empache, la espalda. al empache la aranchone, ok. Ok, perfecto. Si tú prendes el elástico más soto, si será más resistencia. Yo topo de este ejercicio. hay que voy a hacer? Voy a hacer dos ejercicios, tres ejercicios que la gamba pero lacho sopra de este vídeo. Cosí complementa. Cosí seis. fuerte sopra, aunque fuerte soto. Va. El te va a pagar Está prendiendo un poquito de horma Estamos hipertrofiando el Igual, guádalo, guádalo acá. Guádalo. no se scherza Acá con este timer no se scherza Ok, perfecto. Ah. Lentamente. Ah. Completo, completo, completo. Completo. Ah. Perfecto. Sí. Ah. Perfecto. Perfecto. Andiamo, uh. uh. uh. uh. uh. uh. uh. madre de Dios. Adesso, vamos a hacer nuestro próximo ejercicio. Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacerlo de clavados. Vamos a hacer esto, guarda, esta posición vamos a colocar un paso avanti. Esquina directa Da. Ah. Molos, guarda Da. Da. Da. Ah. Ah. Ah. Uh. Uh. se, se Ah. ok ok ok ok ok ok esto sembra fácil pero no es así fácil chivole ci chivole guarda el bicicleta ya no lo puedo no lo puedo pegar no puedo firmar el aseño vamos a tirar un poquito la cámara ¿cuá? ok ok guarda acá en el campo de calcho ok un día, se va perfecto, vamos a finalizar con el yalo con el yalo, el yalo, el yalo, con el yalo no se esqueza madre de dios, cueste duro lentamente Uh, respira profundo uh, solamente la fuerza del bichipiti no andar en dietro con el cuerpo uh, uh, vamos uh, uh, uh. ok, por último vamos a hacer el último cueste lo pueden hacer en que seduto en un tabulo cueste se llama concentrato Concentrato, meto la mano en esta forma y hago este movimiento. Tra, concentrato. Ciego el ginocchio, guarda. Tra, tra. Si, si. Si tú a casa la, la sedia, lo puedes hacer en la sedia tú tranquilo. Pido en melhor posiciones. Pero el objetivo es cueste. este. No es postar el tricipiti de la gamba. Tra, chiudo. Chudo. Yudo, yudo. Ok automáticamente cambio de gamba cambio, cambio, cambio, cambio si lo prendo a yu se piu resistencia. Va, ándalo ah, pa, ah, ah, como labora, ahora la como ah, labora, ándale como labora Da. completo, completo, completo, completo, completo. Da. Completo. Da. Perfecto, vamos a aumentar la resistencia. Digamos con el negro. Con el negro que no te abandona. El bichipiti se siente, se siente, se siente. Me piace con estos entrenamientos con la bandas elásticas, puedes hacer en casa, lo puedes hacer en palestra, donde te trobes. aunque al laboro, en la pausa pranzo si lo voy a diventar el più, più resistente, debe de prender la, la empuñatura più soto cambio de gamba. Me alzo un poquito para un poquito de, de energía. Ok. Se va. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Uh. Forza. Ah. Ah. Perfect, perfect. todo esto es un, un trabajo de tú vas a ver el resultados y debe ser constante, constante, aunque disciplinado todo está en la mente, todo está en la mente último, último, último esto sí es duro pa ah. Ah tra fuerza tra uh. tra tra tra como esto prima tú puesto lo puedes hacer ese duto en la panchina uh. okay se di no <ríe> ta ta ta Estamos casi finalizando estos ejercicios con la banda celástica. Tonificaciones del bichí. Ah, ah, ah, ah, <tose> <tose> <tose> hayamos tonificado nuestro, nuestro bichipiti en 10 minutos Cierto, tú a casa lo puedes hacer en circuito o Lo haces normal, modifica el peso, la resistencia También el tiempo Mil, mil, mil, mil gracias a todas las personas que nos siguen en este canal Láchame tu comento. Pablo, ¿que voglio un entrenamiento para mejorar la cabilla? Eh, eh, consultamos. Pablo, ¿que voglio un entrenamiento para... para, para, para diventar más grande? Ci eh, si probamos. voy ¿Vale un entrenamiento para el pectorale? Lo hacemos. Gracias, gracias, veramente a miles, y a todas las personas que guardan este canal. Si tú aún no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo. Si tú seas constante y disciplinado, vas a ver grandes resultados. Todo esto es una suma de buenos hábitos. ¡Chao, Michi!